Ok, un saludo mi gente. En este video nosotros vamos a encontrar la barra de idioma. Aquí yo tengo mi barra de idioma, ¿verdad que sí? Mírenla ahí. Imagínense que a ustedes se les perdió esa barra. Entonces vamos a encontrar cómo se vuelve a configurar para que me aparezca aquí mi barra de idioma. Ok, si ustedes se fijan, mi barra de idioma no me aparece. Que eso significa que está oculta. Bien, para ponerla de nuevo, que aparezca aquí en mi barra, lo vamos a poner, nos vamos a ir a control de panel. Y en control de panel hay una sección que dice reloj, idioma y región. Y vamos a seleccionar la letra azul que dice cambiar teclados u otros métodos de entrada. Luego en esta parte nos van a aparecer varias pestañas. Le vamos a dar a la pestaña que dice teclados e idiomas. Luego le vamos a dar a cambiar teclados. Luego en cambiar teclados le damos a barra de idioma. Y fíjense cómo me aparece oculta por esa razón es que ustedes no pueden verla. Entonces yo tengo dos opciones, la puedo acoplar a la barra de tareas que me aparezca debajo o la puedo poner flotando en el teclado, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo flotando, le doy a aplicar, miren ahí donde me aparece, ahora mi barra de idioma se encuentra, miren dónde, aquí, pero si yo no la quiero ahí, yo vuelvo a la configuración y le doy a acoplar a barra de tareas y le doy a aplicar, desde que le doy a aplicar, miren cómo de una vez ya se me muestra, mi barra de idiomas. Le doy a aceptar y salgo. Bueno, mi gente, hasta aquí este video. Si les gusta, eh, no olviden darle al botón de like. Que eso realmente motiva para que uno pueda seguir subiendo videos. Y un saludo de Santo Domingo, República Dominicana.